Ahora, papas fritas de Pepsi. Huele. ¡Oh! ¿Pepsi? Es como. lo lo la.. la... ¿La coca dulce la, no, la, la hora no sí. media, hora, la, la media hora, media hora. Aquí es cuando es se polémico. nota el, el gap Hoy generacional. Va. A ver. <risa> huele a media hora. Prínciamente, prínciamente, huele a media hora. ¿A media hora? A 50. Ya, pero no te acordabas del nombre. Ya, pruébalas, pruébalas, pruébalas, pruébalas Tienen sabor a Pepsi Pepsi, Pepsi como con pollo Todavía no entiendo ¿A qué saben? ¿A qué saben? No sé Su cara no me dice nada Tu cara no me dice nada Media hora con papas Un pollo frito con Pepsi, es como un almuerzo A ver, a ver, a ver, a ver. No, Un sabor muy raro tiene sabor a media hora. No, bueno. Es un buen souvenir. Un <risa> souvenir. Pero <risa> también tiene sabor a pollo. Al mismo tiempo. Pero como a pollo chino, no como apoyo pollo de McDonald's. Bueno, el pollo de McDonald's es súper distinto <risa> También. Bueno. Ya. Uf. Ya.